Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad. Uno de los temas fundamentales cuando se habla de inversión extranjera directa es la transferencia y absorción de tecnología desde la empresa hasta el país destino de la inversión extranjera directa. Entonces, pues para esto eh, la empresa pues hace una revisión de qué es lo que está dispuesta a ceder en el país destino o país anfitrión. ¿Y eso cómo lo percibe? Pues de acuerdo al grado de desarrollo que tenga el país destino o el país anfitrión. De esta forma podríamos hacer una pirámide de desarrollo de acuerdo al grado de desarrollo de un país e ir paulatinamente subiendo en esa pirámide hasta llegar a un grado de desarrollo superior. Entonces, para el análisis empezamos desde una economía poco desarrollada. Es un país cerrado. Eh, esto implica que hay poca actividad de comercio internacional. Los recursos humanos que tiene son poco capacitados. No existen proveedores locales o institutos técnicos competitivos y quizás el único valor agregado que se hace en sus empresas es ensamblaje en las últimas etapas del proceso productivo. Pues aquí vemos pues es una economía pobre, poco desarrollada. Eh, básicamente, si miramos en Latinoamérica, pues, había países como Haití, países como Bolivia, como Paraguay, que entrarían... ...en este esquema de economía poco desarrollada. Este análisis también se puede hacer por regiones. En el caso de Colombia hay regiones que son mucho más desarrolladas que otras... ...y por tanto pues las empresas se van a ir a, a lugares donde les convenga de acuerdo al grado de desarrollo. Entonces hay, hay departamentos que son muy pobres y hay departamentos que son pues, más desarrollados, más ricos. Entonces en ese sentido cuando la economía es poco desarrollada, es cerrada... La, el contenido de transferencia tecnológica que la empresa transnacional está dispuesta a ofrecer es bajo eh, básicamente lo que puede ofrecer dentro de la inversión extranjera directa sería el entrenamiento en ventas y supervisión eh, la transferencia de tecnología es mínima, o sea no hay un contenido de valor agregado eh, y por tanto pues, eh, la absorción de la tecnología al país anfitrión también es mínima Tampoco hay un proceso de adaptación eh, de la producción de la empresa transnacional en el país destino. ¿cierto? Como se dijo, pues básicamente va a ser el ensamblaje en las últimas de de etapas del proceso productivo y esto pues, no implica ningún proceso de ingeniería básicamente no implica mayor valor agregado. Entonces, en este caso, la empresa eh, minimiza la posibilidad de transferencia tecnológica y el país de anfitrión pues tampoco está en la capacidad de absorber esa tecnología si aumentamos el desarrollo del país anfitrión, el país destino entonces vemos a una economía que ya está más orientada hacia las exportaciones ya dejó su situación de autarquía sin embargo es una economía poco industrializada eh, se caracteriza por ensamblaje también de partes pero ya hay una actividad específica del gobierno para promoverla a través de zonas económicas exclusivas estas son zonas francas donde se les dan garantías a los productores y a los exportadores para que disminuyendo impuestos pues, puedan producir de, maneras de manera más competitiva en los mercados internacionales eh, aún hay un bajo contenido local de la producción se hace un énfasis en empaque e, e impresión, esto pues es más allá del, del ensamblaje del que hablábamos en la anterior etapa, es un grado de desarrollo superior, y hay un alto porcentaje de personal expatriado, o sea, la empresa transnacional todavía eh, deja personal, sobre todo directivo, en el país destino, o sea, no deja que los nacionales pues sean parte de la dirección, o por lo menos la parte fundamental de direcciones es, eh, totalmente o en buena medida de la empresa transnacional y otro tema fundamental de este tipo de economías es que eh, no hay interacción con firmas o instituciones locales o sea, la relación de la triple hélice entre Estado, universidad y empresa aún no está, no está desarrollada entonces no hay interacciones de ese tipo que pues de debería redundar pues, en mayor innovación y mayor posibilidad de absorción tecnológica. Teniendo este contexto del país anfitrión, la empresa transnacional estaría dispuesta a entrenar al personal en ensamblaje y en control de calidad, que es más allá de las ventas y la supervisión de la que hablábamos en la anterior etapa de desarrollo económico. Asimismo ya hay una transferencia de tecnología a través de bienes de capital, esto es la maquinaria y el equipo que es transferido al país anfitrión, que es utilizado en los procesos de producción del país anfitrión y por tanto pues este país podría hacer una mejor absorción de la inversión extranjera directa y eh, que pues a futuro ...redonde en una mayor tecnología para el país. Finalmente, estamos hablando de un país desarrollado... Eh, ...que ya sirve un mercado regional... ...que tiene una fuerte tradición en investigación... ...en áreas de interés de la empresa transnacional... ...esto es que pues la investigación no solamente de las universidades... ...sino también del gobierno sirve a la empresa transnacional... ...y a, la, a su propia investigación... Esto es que ya la triple hélice de la que mencionábamos en la anterior etapa de desarrollo ya existe, ya eh, interactúa. Entonces hay interacción entre las universidades, las instituciones gubernamentales y el sector empresarial. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué estaría dispuesta eh, la empresa transnacional a transferir en términos de tecnología? Y la respuesta es simple, es posible eh, transferir todo. Es desde sus áreas eh, más complejas de investigación y desarrollo, hasta las áreas más simples de ventas y supervisión. Sin embargo, pues eh, como lo hemos visto pues, en la pirámide, pues, esa parte de ventas y supervisión se lo dejaría a países poco desarrollados, la parte de ensamblaje eh, y control de calidad la dejaría en, la part, en los países de desarrollo medio, eh, pero la parte de dirección, la parte de estrategia, la parte gerencial en su totalidad, pues estaría básicamente en el país desarrollado, en el país anfitrión que tiene las características de país desarrollado. Uno podría pensar entonces que aquí está la casa matriz de la inversión extranjera y ahí, pues esa es una, una muy buena aproximación para definir. Entonces uno podría pensar que la casa matriz está en economías desarrolladas los procesos de ensamblaje, control de calidad, pues están en economías de desarrollo medio y las ventas y supervisión están en economías poco desarrolladas. Pues así puede uno revisar la transferencia de tecnología que hay desde una empresa transnacional hasta un país destino. Para concluir podemos decir que la inversión extranjera directa es eh, una de las formas de penetración más complejas en términos de los riesgos que representan, en términos de los montos de dinero que representan, pero también eh, garantiza presencia y control sobre aspectos sensibles como lo es el conocimiento técnico. Eh, recordemos que la inversión extranjera directa debe tener dos características, que son el control y el largo plazo de dicha inversión. Eh, las empresas pueden tener un proceso de internacionalización que va desde la consolidación del mercado local hasta la inversión extranjera directa. Pero recordemos también que hay empresas que nacen globales, las llamadas One Global. Entonces no podemos supeditar la internacionalización de una empresa a que pase todas las etapas que habíamos mencionado en el proceso de internacionalización, porque una, puede, una empresa puede perfectamente... Eh, empezar siendo internacional y finalmente eh, vimos eh, los casos de transferencia de tecnología de acuerdo al grado de desarrollo de los países entre más desarrollado el país pues más posibilidades tiene la empresa transnacional y más interés tiene la empresa transnacional de transferir tecnología a dicho país entre menos desarrollado pues la transferencia va a ser menor pero obviamente eh, va a revisar temas de costos para ubicarse, por ejemplo, en, la, en, en, en los aspectos productivos que pues, no corresponden en, a demasiada transferencia tecnológica por parte de la empresa transnacional.